¿Podemos tomar cafecito? <risa> bueno, eh, me aplaudí. Bueno, perfecto, estamos con Iván Laprida, cofundador de Inercia, junto a Ale Maletti y Rochi Maletti también, ¿no? Hermanos. es, así es. Muy bien, un placer tenerte. Figurita difícil, Iván, ¿eh? Después de cuánto te, te lo he nombrado más de una vez, hace cuánto le quiero entrevistar. Se nos, eh, nos hacía esquiva la nota Pero bueno, finalmente se dio Nada, ¿cómo estás Iván? Estoy muy bien, gracias por el espacio Gracias por invitarme varias veces Y feliz de poder estar acá De poder hacerme el espacio Y, y charlar ¿Ya te habían hecho entrevistas? No Es tu primera entrevista, primera entrevista de mi vida Pero eh, entrevista escrita tampoco Todo es un no, mundo nuevo Las únicas entrevistas que tuve en mi vida Fueron de la 1 bueno, me gustaría decirte que es algo parecido, pero no, no es nada que ver, así que vamos a charlar de, de nada, de vos, de tu vida, de tu emprendimiento, sobre todo de tu proyecto, y bueno, la idea es eh, los distintos desafíos que fueron superando entre vos y tus socios eh, a la hora de, de formar la empresa que tienen hoy. Eh, pero bueno, la vamos a mezclar también un poco con tu vida, eh, no nos vamos a meter en en un terreno muy personal, sino que vamos a tratar de eh, bueno de hablar un poco de tu pasado, de si laburaste antes o no en relación de dependencia, etcétera. Pero la idea es que estés tranquilo y que charlemos lo más natural posible. ¿vale? Excelente. Si hay algo que prefieras que no te pregunte, ahí me frenás y después lo editamos. Bien. ¿vale? Bien. Esto después se corre. <risa> che, bueno, nada, primero y principal, eh, ¿qué es INercia? Inercia es una empresa que nació en 2019, tendrá ya cuatro años y medio y que se dedica exclusivamente a la fabricación de muebles. Muebles, en este caso, hoy están siendo cocinas, vestidores, baños y muebles de diseño dentro de un proyecto integral. Así que fabricamos y colocamos los muebles. ¿Qué estructura tienen hoy en día, más o menos? Hoy somos 21, 21 personas. Chan, Es un montón. Arrancamos siendo 3, el año pasado arrancamos el año siendo 6 y terminamos el año siendo 21. ¿Qué? Así que, muy grosso, como dimos un salto. Mal. Este, ¿Trabajan solamente para, para clientes en Argentina, digamos? Por el momento, sí. Eh, está la idea de en algún momento tratar de, de expandirnos a Uruguay o donde sea, pero bueno, da poquito. Creo que está bueno primero arrancar, consolidar bien lo que hacemos acá, dominarlo y de a poquito ir, si es que sucede, expandiéndonos dimos nuestro primer salto que fue fabricar e instalar una cocina en Villa Langostura la eso no fue, no fue joda así que eso para nosotros fue un gran desafío porque fue irnos a Villa Langostura la que no te falte nada que el proyecto se instale bien te llega a faltar una pieza y tenés que pegar la vuelta así que lo tomo medio como una experiencia de hacer un laburo para afuera también un poquito y sí, sí es más lejos que Uruguay seguro <risa> más lejos sí. exactamente ¿cómo empieza la idea? ¿cómo se empieza a gestar inercia? Bien. ¿Cómo te conociste con tus socios? Eh... Tus socios, ¿no? Porque también está Roger. Exacto. Yo estudié ingeniería industrial en la UCA Y en la UCA, en la carrera Lo conocí a Ale Estudiamos juntos Nos recibimos de ingenieros Yo ahí me fui a laburar a Toyota Él también Yo en Toyota estaba trabajando en, la, en el área de logística y producción Y Ale estaba en la parte de mejora continua Y nos fascinó de Toyota Todo lo que aprendimos de la metodología de laburo que tienen, el sistema de producción, cómo viven y vibran la mejora continua todo el tiempo, de que se van automejorando como el algoritmo de las redes sociales, ¿viste? Eh, pero mucho menos perverso. Pero es increíble cómo lo hacen. Y a mí me pasaba que tenía 26 años y dije, para ya está, ya estoy laburando full time, ya me recibí, necesito vivir una experiencia, algo distinto y me fui a viajar y terminé después de viajar por un largo tiempo en Australia y en Australia empecé a laburar como albañil en una hora y ahí Ale llegó también y estábamos juntos laburando albaniles, construyendo con el cuerpo, haciendo pisos, levantando un piso eh, demoliendo y tomamos conciencia de lo lindo que es laburar con el cuerpo usando herramientas, ensuciándonos, chivando dijimos che, ¿qué más a esta vida Está buenísimo, es increíble cómo terminamos con la cabeza fresca, con el cuerpo cansado, daba placer. Y el sueño de Ale de toda su vida fue tener una carpintería. Yo ni me lo había pensado. Y a los pocos días Ale me dice, che, me encantaría tener una carpintería, pero bueno, necesito un socio, necesitaría a alguien que me acompañe en el camino. Le digo, yo estoy a fondo, me sumo. Y dijimos, bueno, dale, vivamos la experiencia de Australia y cuando volamos a Argentina empezamos. No sé cómo, pero... Y aprovechemos que estamos en Australia y tragamos herramientas. Compremos de todo. Compremos taladros, maquita, atornilladores, no Todas las mejores marcas a un precio muy razonable. Y aparte como en Australia ganábamos buena guita porque es un país del primer mundo. Nos sobraba guita. Entonces íbamos comprando, comprando, comprando. Y amigos que se iban volviendo a Argentina en sus valijas les enchufábamos las máquinas. Y así, así, así. En 11 viajes nos trajimos de todo. Principalmente todas las herramientas manuales. Y así fue como arrancó. Con una sensación de tratar de lograr lo que sentíamos como estábamos allá, de laburar de, con el cuerpo. ¿Y Hoy, cómo lo hicieron después real eso? ¿no? ¿Cómo empezaron a, a, a...? ¿Cómo la sumaron a Rochi? ¿Cómo bueno, buscaron un local? Cómo... Y cuando estábamos allá, ya, ya cerca de volver, a los seis meses de volver, empezamos a pensar un poco, bueno... Reunámonos una vez cada dos semanas y vayamos pensando qué nos gustaría, qué necesitaríamos, pasos a seguir. Uno era, vayamos comprando herramientas. Dos, bueno, ¿vamos a fabricar muebles? ¿Qué tipo de muebles? No, ni idea. Bueno, creo que nos falta una tercera pata, que es el diseño. Que ni Ale ni yo sabemos, ni tampoco tenemos esa, esa sensibilidad para diseñar. Y Ale me dice, subemos la rocha mi hermana. que diseñé ahora? Listo, excelente. Ahí tenemos el equipo. Hicimos un Skype con Rochi. A Roche le pareció buenísima la idea, dijo, dale, me sumo. Y así arrancó más o menos. Este sería el equipo. Roche diseñaría y con Ale haríamos eh, toda la fabricación y colocación de todos los muebles. Obviamente después, en paralelo, los tres, más allá de esas tareas principales, haríamos la administración, las compras, la planificación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Esto qué año era? Eh, todo eso lo íbamos charlando en el 2018 y llegamos acá en principios de 2019 y el 15 de enero tuvimos la primera reunión física los tres acá en Argentina. ¿15 de enero de 2019? Sí. Wow, ya tienen un tiempito. Eh. Sí, vamos ya cuatro años y medio. Wow. Obviamente no teníamos lugar, nada. Eh, mis viejos tienen una casa en Bellavista donde atrás hay un quincho. Es la típica historia. De la la típica, de de ¿no? De exactamente. Regales, ¿sí? Entonces arrancó ahí, nos juntamos en Bellavista, trajimos todas las máquinas. Y, y le empezamos a avisar a familiares, a conocidos, che, vamos a montar una carpintería, si alguien quiere algo, mándenos, lo cotizamos y se los hacemos. Eh, y al poco tiempo, a los dos, tres días, lo llama el tío de Ale, lo llama Ale, el tío de Ale y Roche lo llama Ale. Es un tío que lo quiere mucho a Ale, porque no sé, se llevan muy bien de toda la vida y el tío de Ale tiene una fábrica en Martínez de tableros eléctricos, interruptores a nivel industrial, le hacen laburos a Ford y etc. Y tenían un espacio libre en el primer piso, donde ellos antes almacenaban todos los transformadores y demás. Lo tenían bastante al pedo el espacio. Y lo llamó Ale y le dijo, che, me enteré que van a montar una carpintería, les ofrezco, si quieren, el galpón. Y, y dijimos, un poco de fiaca meternos en el galpón de Gonzalo... Seguir un poco su ritmo, sus reglas. Porque había una parte linda de montar la carpintería que era ser libre, ¿no? Poner sí, sí, obvio. Nuestros propios horarios y reglas. Dijimos, pero bueno, nos están ofreciendo ayuda, aceptémosla. Así que tuvimos un gran comienzo. Fuimos muy apadrinados por Gonzalo. Nos dijo, vénganse acá, instálense. Acá ya hay Wi-Fi, hay estacionamiento. Eh, ya están todas las conexiones eléctricas hechas. Hay trifásica, y monofásica. Eh, no se preocupen por pagar alquiler, me lo van a pagar cuando recién puedan. Entonces tuvimos un comienzo increíble. Claro. fuimos muy ayudados. Eh. Y fue lindo recibir la ayuda y también aprendimos a recibir la ayuda. Viste, capaz estás embalado y decís, no, no, no, no, quiero arreglármela solo, solo, ah, solo. Hay solo, un solo. tema de soberbia también de, de, de, a la hora de cómo estás emprendiendo, de bueno, yo puedo solo o algo así, o simplemente le era más miedo a lo desconocido. Un poco de las dos. Eh, quiero demostrarle al mundo de que puedo solo Y también un poco el miedo a lo desconocido De bueno, cómo será adaptarme a las reglas De alguien que ya tiene su fábrica también Porque también estaba el miedo de cómo vamos a convivir Porque son dos actividades completamente distintas Y hay una entrada de camiones Que hay que compartirla Entonces medio como que tenés que laburar para lo tuyo Y al mismo tiempo coordinar de no pisarse entre los dos eh, Así que decidimos decirle que sí, fuimos a reunirnos con él y, y arrancamos en un espacio impresionante. ¿Hoy siguen en el mismo lugar? Hoy seguimos en el mismo lugar. Pero ya pagan alquiler. Ya pagamos alquiler, sí, sí, sí. Eh, cuando arrancamos a los seis meses ya estábamos pagando alquiler. Eh, por suerte, y hoy ya vamos, en... hoy nosotros ya les morfamos bastante más despacio espacio. Eh, comiendo la le vamos con, somos como unas termitas <risa> que les vamos... Che, y este lugar veo que lo, tiene, lo podemos usar y así les vamos ocupando cada vez más. Así que hoy ya el alquiler, eh, creo que estamos pagando tres cuartos nosotros ya. Ah, eh, bueno, bien. Sí, porque cada vez necesitamos más espacio. Eh. Y hoy en día yo veo de repente videos que mm. suben los chicos. Eh, un amigo mío trabajaba con vos, bueno, y mi hermano trabaja con vos, entonces... Eh. Mm. Eh, de repente sigo videitos que suben de máquinas que tienen Que hacen cosas maravillosas eh. este, ¿Cómo mutaron de las, de las herramientas? ¿Cómo fueron creciendo a un nivel de decir Bueno, nos vamos a concentrar en hacer esto a medida y, y no simplemente una carpintería ¿Cómo definieron? Bueno, ¿qué es lo que hacemos nosotros? ¿Hacemos esto puntual? Eh, cuando arrancamos, estábamos Como no sabíamos Qué mercado nos iba a aceptar eh, qué muebles íbamos a saber hacer mejor que otros y demás cuando arrancamos dijimos hagamos todo probemos todo el que quiere una cama se la hacemos el que quiere una cuna se la hacemos el que quiere una cocina se la hacemos y vayamos viendo después con el paso del tiempo en qué somos mejores qué nos conviene dónde el mercado está saturado no nos conviene dónde hay un, dónde hay un hueco y nos podemos diferenciar porque es muy agresivo el mercado entonces también fue un poco también el mercado nos fue llevando eh, entonces el primer año, la verdad que fue un año de probar de todo. Hemos hecho hasta un barco. Mirá. <risa> eh, nos pidieron para unas oficinas de Accenture en Mar del Plata hacer un barco. Foto y está el barco colgado. Está el barco mano, colgado mano, en el obvio. techo. Sí, sí, eh, sí. No fue un barco, simplemente fue la estructura, todo el esqueleto. Eh, hemos hecho de todo. Y con el paso del tiempo, iban pasando los tiempos, íbamos descubriendo, che, necesitamos esta máquina. Porque si nos compramos esta máquina, nos vamos a ahorrar dos días de laburo. Eh, no nos conviene hacer más cunas, es un quilombo. Para hacer cunas tendríamos que tener esta máquina, pero si pongo esta máquina no puedo tener esta. Entonces, poco a poco íbamos definiendo qué queríamos hacer y qué nos convenía hacer y qué máquinas podían convivir con otras y cuáles no. Entonces, después de un año fuimos resolviendo y entendiendo de que donde éramos muy buenos era en el servicio. Espectacular, bien. Entonces, eh, ¿y dónde se ve el servicio más reflejado para nosotros? Eh, ¿De qué manera nosotros podemos mejor, eh, hacernos diferenciar en cuanto a servicios? Fue en proyectos a medida, más que vender un producto. Como que si yo vendo una mesa de luz, ¿cómo me diferencio de las otras carpinterías que venden en mesa de luz? ¿Tengo que hacer una campaña de marketing gigante, acciones comerciales, pauta... Eh, y eso lo está haciendo todo el mundo. Y eso claro. lo está haciendo todo el mundo. Eh, y sentimos que ese mercado ya estaba muy saturado y sentíamos que nos íbamos a meter en una competencia muy sangrienta. Eh, pero vimos que en, en el mundo de proyectos a medida, como por ejemplo una cocina, vestidores, eh, si bien los productos logrados por varias carpinterías a la larga suelen ser el mismo, la, hay muchas carpinterías que tienen una calidad increíble, eh, sentimos que ahí podíamos hacernos diferenciar por el servicio, porque tenemos un servicio muy bueno y sentimos que ahí el cliente iba a entender, y a aceptar, y a querer laburar con nosotros. entonces eh, Y como todavía éramos muy jóvenes y seguimos siéndolo, eh, fue también lo que más orgánicamente se fue dando, porque básicamente vendíamos de boca en boca, entonces básicamente no teníamos que salir a vender le instalábamos una cocina a un cliente y de repente nos llamaba el amigo che, yo también quiero esa cocina, me contaron que laburaron muy bien, que el servicio fue excelente, yo también la quiero, dale, este presupuestamos y así, okay. entonces fue medio como orgánico cómo se fue dando todo y después a esa venta orgánica le terminaban agregando pauta y todas las cosas que nombraste que tiene una carpintería más tradicional exacto Esto, eso arrancó este año el año pasado crecimos muy de golpe a nivel personal Pasamos de 6 a ser 21. Terminamos de, de crear y definir todas las áreas de la empresa. Y ya entendimos cuál es el máximo de capacidad que podemos tener. Cuánto es lo máximo que podemos Bien. producir. Cuánto es lo máximo que podemos instalar. Bien. Entonces en, hoy, entendiendo lo que necesitamos vender, salimos a buscarlo. Bien. Porque no podemos relajarnos en el boca en boca. Eh, así que hoy ya estamos laburando con una agencia de marketing, eso lo estamos tercerizando, para empezar a generar contenido, empezar a hacernos conocer, empezar a posicionar la marca, empezar a hacerle entender a la gente por qué hacemos lo que hacemos, y en qué somos buenos. Eh, Ale tomó el área comercial, la, la está deliberando también, como para tener actitudes proactivas de salir a buscar clientes nuevos, salir a ponerse en contacto con desarrolladoras, buscar nuevas alianzas con arquitectos, afianzar relaciones que tenemos con arquitectos para reincidir y seguir laburando juntos eh, así que este año sí le estamos dando bola a eso porque ya no joda, somos 21 o sea no podemos confiar en que vamos a vender tenemos que asegurarnos de vender Te voy a frenar ahí con el, el tema del, del somos 21 y de, del personal eh, a la hora de contratar gente ¿sentís algún tipo de...? responsabilidad primero y después ¿tenés algún tipo de criterio más allá de las cualidades técnicas? ¿a qué voy con esto? más allá de que el pibe sepa usar una sierra ganadora, mm. decir, bueno loco este pibe tiene que tener a lograr acá ciertas características que basan más allá de sus capacidades técnicas mm. nosotros vimos un y después lo vimos con todos un, una charla de Simon Sinek es un pibe muy piola que cuenta eh, a ver, más simple eh, a mí lo que más me importa de las personas es que sean buena gente es lo que más me importa que sean buenas personas porque sentimos que nosotros somos buenas personas y si nos rodeamos de buenas personas siempre la intención y la energía en la empresa va a ser linda eh, priorizamos la verdad no nos gusta la mentira, no nos gusta eh, la omisión, priorizamos siempre que si alguien se equivoca lo diga porque no, no salimos a putear, ni a buscar culpables, ni nada. Entonces, cuando buscamos gente, buscamos buenas personas, gente transparente, con ganas de laburar y con ganas de embarrarse. Eh, lo que no se sabe se puede enseñar, pero lo que más nos importa son las cualidades humanas de la gente cualidades técnicas aprenden, de hecho hasta preferimos que si salimos a buscar a un carpintero que es preferible que no sepa nada, a que venga de una carpintería. Ah, porque vienen con el chip de... Vienen con algo así... Sí, claro, sí. claro, Claro, sí. vienen con una forma de laburar distinta a la nuestra, nosotros armamos una forma de laburar muy particular en la fábrica, donde buscamos que todos laburemos de la misma forma, ¿por qué? Porque si vos mañana te enfermas y estabas a mitad de camino produciendo un mueble, yo lo puedo seguir por vos. ¿por qué? porque el método de producción es el mismo entonces a la larga si vos venís sabiendo lo vamos a tener que romper y enseñártelo de vuelta ¿no? acá se hace así entonces eh, no nos importa tanto nos importa más que sea buena gente eh, somos muy transparentes eh, y, y hoy se siente en la fábrica eso de que hay buen clima, hay buena onda no hay mentira no hay pasillo, no hay puterío hay buena onda, y el que está con cara de culo, che, ¿qué carajo te pasa? ¿Estás bien? ¿Qué pasó? Bueno, vamos a charlar, vamos a tomar un mate. Eh, ando medio mal, bueno, tomate el día, no sé. Eh. ¿Cómo es la, la, la diaria de inercia? Esa me divierte también. Que entran a las 8, están todo el día, cortan el mediodía, vos vas todos los días, ¿no? Mm. hoy faltó, ¿no? Pero... Hoy, falté, hoy falté, hoy no fui a laburar. <risa> hoy se lo de cuenta. ¿Pero no eh, como este, la diaria? ¿Se levantan a las 8? ¿Llegan? ¿Ya aprenden las máquinas a laburar? Mm. ¿Directo? Eh. En Inercia hay distintas áreas y cada área tiene su propio ritmo. Te, eh, inercia es una gran cadena. Entonces tenemos primero el área comercial, que está Ale, con Pía que arman los presupuestos, eh, siguen a los clientes y demás. Eso no necesariamente requiere un horario. Eso es más libre. Después está la parte técnica. Que es todo el equipo de planos, que son cinco. Esos necesariamente no tienen que ir todos los días a la fábrica. Eh, también tienen sus horarios, pero bueno, dentro de todo siempre es de 8 a 5. Pero hay muchas veces que van a, a las obras a tomar medidas. Hay muchas veces que van a un cliente a ver qué pasó. Hay muchas veces que laburan home office para poder estar tranquilos y poder dibujar sin distraerse. Pues también cuando estás en la fábrica te distraes. Entonces, las chicas hay veces que laburan desde su casa. Después está el área de producción que Es la fábrica en sí Que son 6 ¿Seguís metiendo mano cada tanto? Sí, se sí, divierte no, Obvio sí. Está el área de producción Que son los que fabrican Esos van todos los días de 8 a 5 Y después está el área de instalación Que son los que colocan todo Que también es de 8 a 5 Pero que nunca están en la fábrica Están siempre en las obras Pero llegan a la fábrica a las 7 y 40 Se arman un mate, se toman un café Agarran las herramientas y se van Y después llegan a la fábrica a las 4 de instalar Bien. preparan el equipo para el día siguiente van a la fábrica, cortan una cosita para la obra El día siguiente, charlan, etc. y termina el día pero nadie termina de laburar después de las 5 nadie sigue laburando después de las 5 pues está el área de planificación que está la gran mayoría de los días en la fábrica, pues está el área de administración y compras, que no necesariamente tiene que estar todos los días en la fábrica es más o menos, va y viene y creo que no me olvido nada más ¿Siempre tienen obra activa? Siempre. Hoy tenemos 16 obras en curso. Okay. Más o menos, estamos siempre entre 12 y 20 en curso. ¿Y quién pivotea con el, con el, el que los contrata? ¿Con el cliente? ¿Vos y Ale siempre? No, ¿o? las Project Leaders. Las project leaders. Okay. Vos cuando nos contratás, primero tenés la reunión comercial donde bajamos tu proyecto, qué es lo que querés, terminamos de ajustar los números. Una vez que se aprueba el proyecto ya pasas al área de técnica que es el área de project leader donde vas a tener un project leader designado a tu proyecto okay. que te va a hacer el seguimiento de principio a fin entonces eh, nos suelen contratar arquitectos no nos bajan un plano de vamos a algo simple nos piden una cocina bien. nos bajan un plano lo presupuestamos ¿están ok? bien, avanzamos después viene la parte técnica donde el, el, la project leader va a la obra toma las medidas finales ajusta el plano que nos pasó el arquitecto y lo mandamos a que lo prueben. Che, la cocina va a quedar así ah, estamos ok sí a partir de ahí se fabrica se instala y se termina y en todo ese proceso está el project leader siguiéndolo está ah, tiene alguien ahí que le responde eh, y cuánto tiempo dura más o menos una hora una hora más o menos nos vamos a tomar las medidas hoy tenemos tres semanas en esas tres semanas el proyecto se dibuja. No significa que tardemos tres semanas en dibujarlo, sino que en esas tres semanas se dibuja. Hay muchas idas y vueltas con el cliente donde, donde les pedimos espe especificaciones, por ejemplo, del horno, qué anafe vas a usar, qué microondas vas a usar, heladera. Sí. Pedimos todos los datos para ajustar los muebles a eso. Por eso son tres semanas, porque capaz que el cliente todavía no tiene definido qué heladera va a usar, etc. Claro. En esas tres semanas se termina de cerrar todo donde ya tenés exactamente qué va a tener la cocina. Y ahí lo mandamos a cortar. A un proveedor externo. El corte lo tercerizamos hoy. Ah. Tarda dos semanas en cortarse. Llega a la fábrica. Se produce en una semana. A la semana siguiente te lo estamos colocando. Y a las tres semanas te estamos colocando la parte final que sería los frentes laqueados. Así que más o menos son... Tres semanas de planos más dos de corte más una de producción, en la séptima semana te estamos instalando y en la décima el, los frentes laqueados son menos de tres meses Esto. Sí. y bueno si yo abro una obra hoy a la semana siguiente abro otra y eso es lo que hoy hace que tengamos 16 en curso más o menos, ah. dando vueltas por eso que requiere un grado de detalle y de control. ¿tienen lista de espera y eso o no? Eh... no? no pero de repente dicen che te, te, te agarro el laburo en dos semanas porque no no, tenemos un montón de proyectos cerrados... Que los tenemos en espera. En espera porque todavía la obra no está lista. Ah, ok, ok. Por ahí tiene que construir otra cosa antes... Para poder meter la cocina o algo así. Este año estamos dando el paso... De, de generar un cambio de paradigma importante... Que es... Tratar de ir a instalar la cocina... Los vestidores o el baño o lo que sea... En el momento correcto. Nos pasó que en el camino de aprendizaje... Que tuvimos en estos años... Fue que antes... Capaz que cuando cerrábamos el proyecto nos decían, bueno, venite a instalar la cocina el primero de mayo. Perfecto. Llegábamos el primero de mayo con la cocina y la obra todavía estaba verde. Capaz que todavía no había aberturas puestas, eh, no habían terminado de poner el piso, o todavía faltaban varias manos de pintura. Entonces era muy temprano para nosotros instalar la cocina. A nadie le convenía, ni al arquitecto, ni al cliente, ni a ni a, usted, ni a, a todos claro, los oficios, sí. ni a nada. Entonces... Eh, nos pasaba que ahí el proyecto se volvía cada vez más difícil. Como que capaz que no lo instalábamos, lo traíamos de vuelta a la fábrica, o instalábamos una parte, lo tapábamos, pero es peligroso. Como que es difícil que el proyecto no se lastime si está muy temprano. ahora okay. Entonces queremos llegar al final. Entonces este año lo que estamos haciendo es tratar de hacerles entender a los clientes que nosotros no fallamos en los tiempos, de los tiempos que nosotros te decimos son reales, y de que confíen en nosotros. Entonces que la fecha que nos pidan sea la, la última. Entonces hoy hay varios proyectos que se cerraron, fuimos a replantear, dibujamos el proyecto y todo, pero nos damos cuenta que en siete semanas no va a estar lista la obra. Entonces el proyecto entró en stock. Lo dibujamos, ya compramos todo, pero no lo producimos. Ok, está bueno. Lo vamos a producir cuando sepamos que. Cuando estén dadas las condiciones. condiciones. Bien, Exactamente. Porque si no, no van a nadie. O sea, es peor para todos. Perfecto. Entiendo. Sufren todos, sufre el pintor, sufre el que pone el piso, sufre el de las aberturas. Hay una esteria en el aire también, me imagino. Todo el mundo Ay. está lleno de ansiedad porque eh, está el albanil que tiene que terminar de, de poner enduido en la pared y, sí, sí. Y, y, y le dicen, che, cuidado con los muebles, entonces el chavo no puede laburar tranquilo. Ah. El pintor tiene que lijar todo lo que masilló y se le cae todo, la, todo el polvillo dentro de los muebles, se te meten los correderas, a los cajones, después corren mal. El de las aberturas tiene que esquivarlas a la cena. Sí, sí, sí es una paja para todos entonces en... buscando el bien común de todos eh, encontramos esta nueva manera de proceder que es si la obra no está lista va stock y, y hoy ya tenemos un estudio de números hechos que desde que arrancó el año hasta ahora de todos los proyectos que replanteamos el 60% entró en stock ok o sea es un montón un montón ¿tienen algún tipo de software con el que ¿Manejen todo? ¿O van con Excel y...? y... Tenemos... Eh, tres softwares. Porque eh, digo, me imagino... che, ¿Cómo sabes que, eh. es, que está. ¿cómo, ¿Cómo tenés el control de todo ¿Tenés 16 obras después tenés 30? No, no, stock? es un bondi. Es un bondi, No, claro, no, es bro. un bondi tremendo. O sea, eh, para la gestión de todos los proyectos es un Excel. Porque hasta ahora nos vimos con un software que... ¿Te consideras muy bueno usando el Excel? Me considero bueno Siento que podría ser mucho mejor Pero me considero bueno, siento que lo entiendo Excel ¿Viste si es... gente mejor que vos usando Uy, sí, Excel? Sí, ¿eh? Vi gente que vuela no Soy eh... fanático del que la rompe en Excel No, no, el que la rompe en Excel es una cosa es... El que no wow, usa el wow, mouse wow. Y, sí, Es algo lindo, de ver. Es tan lindo no, ver. de ver mi novia Mi novia no sabe lo que es usando Excel vuela. Tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, No usa el mouse Bueno, es que no se usa el mouse en sí. Excel El mouse no se usa en Excel No ah. Eh, ¿Querés agregar una columna? Es control, eh, control espacio, control más. Y se agrega. Sí, sí, sí. Agregar... Sí. sí, control espacio. O... Perdón, sí, una más, vez, no sé, boludez, es anécdota mía, pero eh, teníamos una diferencia en caja. Eh, no, la, no la encontraba. 12 de la noche. Eh, yo, viste, al día siguiente abrís un día nuevo. Entonces, ese día me había cerrado la caja mal. Eh, y bueno, la, la, la paso a buscar a mi novia por... por creo que en ese momento hacía cerámica, algo así. Y me ve la cara de preocupado y me dice... Che, ¿Qué te pasa? No, tío, la verdad... Eh, no me da la caja, no sé qué onda. Bueno, vamos a la oficina, me dice. Bueno, dale, vamos a la oficina. Pero no, la busqué todo el día, imposible. Te juro, un placer para a En dos minutos agarró y me dice... ¿Vos dónde decís que está la diferencia? Y yo creo que es este cliente de acá porque mm. hizo X cantidad de movimiento ¿Tan? Dos minutos... Puso tres filtros, tac, tac, simón, el mouse. No, te juro, estuvo así. De repente me marca en, color, en colorado Esta es tu diferencia. Acá está, dijo, acá está tu diferencia. <risas> no sabes lo que hago. en ¿no? sí, nada, sí, nada sí. que ahora me rubo. No, no. Tu diferencia es esta. tipo Puso tres filtros en, la, en las columnas. ¿sí? Ah, es o sea, increíble. La, esa, esa gente que, que domina el sí, instrumento, sí. me parece... Al sí. Excel tenés que, si sabes entender, si sabes todo lo que Excel te puede dar, es infinito. Es infinito. Hoy puedes googlear todo. Che, necesito hacer esto. Eh, o le pedís ayuda al bot, al chat GPT, de última. ¿Qué onda? ¿Nos metemos en ese tema o no? Sí, eh, ¿por qué no? Inteligencia artificial. <risa> ¿Te vas a quedar sin laburo o no? ¿Cómo es, boludo? Yo creo que no. Yo creo que no. Desarrollá. Eh, yo creo que no. Siento que se valoriza mucho el trabajo artesanal. Yo creo que se va a volver a valorizar cada vez más eso. Eh, Dentro de toda la globalización que vivimos y, y toda la velocidad del de consumo masivo y IKEA y todo, bla, bla, bla, siento que hay un mercado que va a querer volver a lo artesanal es lindo lo hecho a mano es lindo las cosas que alguien se tomó el tiempo de hacértelo eh, siento que como carpintería no, nunca nos vamos a quedar sin laburo lo que puede llegar a pasar es que en 10 años cambien los materiales cambie capaz que el día de mañana lo tenemos que imprimir en 3D a los bajo pesos. Okay. Capaz que el día de mañana se imprime. Pero bueno, buscaremos la manera de cómo adaptar todo el circuito que tenemos hoy a nuevas metodologías de laburo o nuevas máquinas. Pero. Pero no te asusta, no eh, asusta. la inteligencia artificial. Okay. No, siento que la podemos usar a nuestro favor y. Y nos vamos a reinventar. Siempre vamos a querernos quedar del lado de lo artesanal o de lo de hecho a mano. Eh obviamente no es 100% artesanal lo que hacemos nosotros pero tiene una gran cuota claro. de artesanía, que es hay, todo el mecanizado lo hacemos nosotros lo instalamos nosotros, los calados de la bizarra lo hacemos nosotros, instalamos puertas de ambiente, lo hacemos nosotros, eh, a cada caladito con un, con un router de mano y eso va a seguir pasando eh, los tiradores de madera los hacemos nosotros en un tupí eh, todos los calados de, de la cocina en la escuadradora eh, Voy con otra pregunta, un poco más que el otro día me la preguntaba. Yo estoy con el tema últimamente que en los colegios se enseña mal, ¿no? Sí. O sea, estoy con esa... Que, que bueno, es rarísimo que, que en los colegios viste sigas teniendo escuchando sentado a un profesor eh, con un cuaderno a hablar de historia. Y, bueno. Eh, ¿Vos crees que estaría bueno que por ahí en los colegios se enseñen oficios, tipo carpintería? o Porque yo la verdad que en la yo no sabía que salí del colegio y no sabía cambiar una bombita o sea este el grado de inutilidad con el que saliste del colegio era altísimo altísimo altísimo altísimo sobre todo para trabajos como carpintería después sí trabajé en Estados Unidos de carpintero hice cosas que tal cual en viajes que bueno curten un poco más pero digo hoy en día yo creo que eh, justamente también en, con todo lo de la inteligencia artificial y todo hoy en día el 50% de la gente en Argentina que por ahí no tiene ciertas condiciones como para tener esa, ese conocimiento más tecnológico bueno, tiene que recurrir a trabajos como plomería, carpintería y yo nunca los, los supe hacer eh, y la gran mayoría copian al viejo, tipo el, el electricista sí. en el que instala el aire acondicionado sí. ¿no estaría bueno abriendo el debate que en los colegios enseñen ese tipo de, de cosas? 100%. Siento que, lo, que el sistema educativo tiene que cambiar radicalmente. Eh, siento que lo, el sistema educativo enseña en base al error y de eso destruye la creatividad. Eh, Ken Robinson lo dice en un libro increíble, pero eh, los colegios enseñan a que no te equivoques. Y si vos no te podés equivocar, no podés ser creativo. Y uno aprende equivocándose. Entonces, eh, a la larga... Lo, las personas que salen del colegio lo único que salen es repitiendo cosas nadie entiende nada eh, me acuerdo cuando terminé, me creía excelente en matemática entré a la facultad y me violaron, me saqué cero en matemática, sí. en el primer programa me saqué cero ¿por qué? porque no entendía nada, me sabía de memoria todo, cómo resolver un problema ahora me cambiabas un poco las condiciones y no entendía nada entonces eh, mi poder creativo era nulo nulo eh, lo que sí me llevó al colegio fue los amigos, eh, la calidad humana que había, que era muy lindo, los profesores, era re lindo todo. Pero siento que era más humanístico eh, a nivel filosofía, y teología, era lindo, aprendí un montón de cosas. Pero no aprendí nada de ningún oficio, nada, ni herrería, ni carpintería, ni pintura, ni nada. Eh, y la verdad que cuando salí del colegio no sabía ni cambiar una bombita de luz real. Eh, era cero mañoso. Y, y también otras cosas tipo cocinar boludo. cocinar eh, siento que el colegio no te enseña ni a respirar eh, como seres humanos nos olvidamos a respirar hoy está lleno de, de, de personas que fomentan volver a meditar a volver a encontrarse con la, con la respiración a volver a tratar de naturalizarnos un poco en el colegio no nos enseñan nada no te enseñan de que si tú eres la garganta tú, en, hacete un té de jengibre no te lo enseñan, no te enseñan a respirarlo. Estaría eso que en el colegio puedas. Claro, meditar. de repente tenés un curso. Eh, un sábado, che, este sábado va a haber un curso de primeros auxilios para el que quiera. Para el que tiraban quiera. esa. Sí. Y no, sí. Por ahí, claro. Eh, pero oiga, filosofía tiene que tener dos horas. Pero filosofía tiene que tener siete horas. Sí. Eh, de historia, sí. del arte, siete horas. Eh, para mí eso debería ser más opcional. Eh, siento que nos deberían llenar de recursos en el colegio. Sí. Siento que como seres humanos deberíamos tener muchos recursos. Eh, yo personalmente siento que los logré viajando a sí. los recursos. Porque cuando estaba en Australia, laburé de todo, laburé de mudanza, de pintor, de albañil, en un kiosco. Sí. Eso me parece que estaría sí. bueno que el sistema educativo se adapte un poco a dejar de estar sentados en la silla de 8 a 5, repitiendo como loros, y que nos llenen de recursos. Recursos de vida, principalmente desde enseñarnos a respirar ¿y sentís que la facultad también tiene un cierto cierta antigüedad en los métodos o en, en las enseñanzas? sí, depende de la carrera también, pero Obvio, creo, un creo médico, que sí. seguramente tenga creo que sí, pero siento que también si vos salís del colegio con, con muchos más recursos de los que salís tenés mucha más conciencia de vos mismo probaste un montón de cosas más entonces a la hora de elegir una carrera primero siento que vas a estar más informado la vas a elegir más a conciencia, entonces. Ah, no vas a elegir administración porque exacto. vas a tener un buen laburo o sea, en una empresa que ni siquiera o sea, sabes lo que claro no sé claro. yo salgo del colegio y digo, no, no sé hacer nada. O sea, no me queda otra que volver a seguir estudiando sí. para que después me den un laburo. Eh, ¿Viste la, la película esta, la de la abeja? Eh, vi Movie. Eh, no la vi. Bueno, nada, son abejas, tipo, es un ecosistema de abejas que de repente, tipo, están haciéndoles el tour cuando salen como del colegio a la vida y sí. le dicen, bueno... Eh, pueden decir este laburo, pueden hacer este otro, pueden hacer este otro. Y ese laburo lo va a acompañar de acá a toda <risa> la vida. Y la abeja la mira y como dice, yo ni en pedo quiero hacer lo mismo toda la vida. Como que le plantea el, el, al guía turístico, ¿por qué para toda la vida? Bueno, nada, eh, un poco eso. Yo creo también que es una edad medio temprana para tomar una decisión. Con, che, bueno, mirá, quiero ser administrador. Quiero meterme cuatro años en la administración de empresas y no... Uno y medio en hacer por ahí un curso de escritura sí. O un curso, no sé, de gastronomía Y después ver después, Como que también hay cierta, siento presión No sé si presión social Pero que, que estás todo el tiempo hoy tengo que, que tengo hacer que algo Que tener tengo un que título para Y eh, la realidad es que No, no necesariamente, vos sos ingeniero no. Y bueno, obviamente lo recontraplicaste Lo que estudiaste para este, Pero mucha gente no Mucha gente no sí. Pero por eso vemos hoy tanta crisis de, de todo el mundo de, de replantearse la vida de decir qué carajo estoy haciendo nada de todo lo que estoy haciendo el día de hoy me identifica entonces mucha gente empieza a patear el tablero eh, siento que si nos llenamos más de recursos que el colegio nos podría dar seríamos mucho más conscientes sobre nosotros mismos y al mismo tiempo también siento que el colegio nos debería apoyar y empujar más a vivir más desde el ser y no del tener. Ok. Entonces siento que hoy la humanidad... Busca tener y no busca ser. Entonces si vos buscas ser y te das cuenta que... Lo que más importa es tu espíritu... Y que vos estés bien... Todo el resto es una pelotudez. Nada importa a la larga. Entonces lo importante es ser feliz. Y capaz que soy feliz... Y en un siendo... periodo determinado de tiempo encima tenés... Sí. De que nacés hasta que te morís... Claro. Ahí tenés que tratar de ser lo más feliz que puedas. Claro, exactamente. <risa> a mí me setearon en el o sea... colegio a salir... A buscar un título y a conseguir el mejor trabajo para después tener una familia, para después tener hijos y después jubilarme. Así salí seteado y siento que mucha gente salió seteada así. Después, obviamente, a una edad más avanzada empecé a replantearme las cosas, pero siento que hoy las generaciones que nos siguen están cuestionándose todo mucho antes y están viendo, gracias a la globalización de las redes sociales, che, pará, hay otros estilos de vida que uno puede tener. No necesariamente el que... Estoy vibrando en el colegio, es el que me identifica a mí. Eh, yo siento que el sistema educativo es el mismo de hoy que hace 100 años. No sí. sigue siendo pero, lo por mismo. Por lo menos en Argentina, sí, sigue, sí. Sigue siendo lo mismo. Sí, eh, Iván, yendo un poco más a, a lo personal que te había dicho al principio de la entrevista, sí. ¿qué cosas haces como para desconectar? Yo sé que inercia te encanta y mm. por ahí vos no lo veas, tengas la suerte de no verlo tanto como un trabajo, sino que bueno, es tu vida y lo disfrutás, pero. Cuando decís, loco, quiero poner un poco el proyecto al costado y tener un tiempo para mí. Hmm. ¿Qué, ¿Qué es lo que haces? Bien. Inercia me, me, me desafía un montón, ¿eh? O sea, inercia saca lo peor de mí. Sí sí sí, sí, sí, sí. O sea, saca lo mejor de mí como lo peor de mí, porque es súper exigente. Eh, y yo. ¿Cómo canalizaste o sea, claro, lo peor? O sea, ahí va, inercia me llevó a los lugares más oscuros de mi vida, eh, que no había vivido antes. Entonces. Eh, por eso también amo tanto a la empresa. Eh, siento que nunca me había desafiado tanto. Entonces, vi cosas mías que había mucho para laburar. Entonces, eh, mucha frustración, mucha aceptación a la frustración. Eh, me di cuenta que soy muy perfeccionista. Entonces, cualquier cosita que se salga del plato me vuelve loco. Eh, entonces, gracias a eso, a darme cuenta que eh, Inercia me lo mostró tan en la cara. Eh, Empecé a llenarme de cosas para ir desagotando y volver a mi eje. Eh, que siempre las venía haciendo, pero empecé a darles más identidad y, y buscarlas más de un lugar de necesidad. Eh, a mí me gusta mucho hacer teatro, hago desde los 18. ¿Seguiste haciendo el, el que microteatro? No, ahora no. Momento, hice, ¿no? sí, sí. O sea... sí. Eh, el año pasado hice. Eh, este año vamos a arrancar una obra con un amigo. Eh, a mí el teatro me, me trae eje de vuelta porque... Cuando vas a ensayar no te queda otra que conectar sí o sí con lo que estás haciendo y con el personaje que vas a interpretar. Eh, me gusta mucho la meditación. A mí meditar me vuelve a eje. ¿Qué haces para meditar? Eh, ¿Meditas vos solo? ¿Tenés algún ritual? Eh, depende. Medito solo. Eh, me fui a India y me compré cuencos. Así que a veces medito con cuencos. Eh, depende del caso. Cuando, cuando más mal estoy, cuando más nervioso estoy, más ansioso, ahí es cuando suelo meditar. Y me olvido de meditar cuando estoy bien. Que a la larga es lo que te dicen todos. Eh, el, el gran desafío de la meditación es la continuidad. Y solemos abandonarla cuando estamos bien. Eh, bien, de hijo de puta, ¿no? O sea, te va bien y eliminás la herramienta. Tipo, sí, sí. ahora ya no te necesito más. Eh, entrenar. Eh, estoy entrenando con un amigo que, hace, que enseña boxeo y... Y ahí desagoto mucho. En cada piña que pego, eh, me saco la bronca a veces que me quedo acumulada. No suelo expresar mucho mi bronca cuando algo me enoja, entonces me lo guardo. Y de repente al sparring lo... Y al sparring... Eh, <risa> pobrecito. Pero bueno, así soy yo. No suelo expresar mucho mi enojo. Entonces, por adentro, por afuera me ves muy tranquilo y muy quieto, pero capaz que por adentro soy una olla hirviendo. bueno, claro. esa agua hay que desagotarla. Entrenando, meditando, haciendo teatro... Eh, saliendo a andar en bici, saliendo de fiesta, ir a bailar. Eh, Te divierte todavía ir a bailar. Me encanta. Para mí es una terapia. Si voy a bailar y pasan buena música, como música de los 80, funk, y sí. bailarlo a morir es, es muy sanador bailar. Creo que nunca tendríamos que dejar de bailar. Para mí no hay edad. Claro. Deberíamos seguir bailando siempre. Sí, esta pregunta la, la incorporé hace poco, pero... Para ir cerrando, ¿no? ¿Cuánto vamos? ¿Como una hora? vamos 47 minutos. ¿Voy cerrando? ¿Cómo sí. quieras. Suponete que Decidís hacer un exit de inercia Porque ya cumplió su ciclo Para en tu En tu vida sí. o sea, No es que te aburriste, pero bueno Ya le diste todo lo que te podías dar La empresa va a seguir en buenas manos ¿Qué harías? Vos te vas de la empresa Chao Si sí, hoy me voy Sí, o en 10 años no, no, no necesariamente tiene que ser hoy porque No, no, sí, pero ¿qué harías si me voy? ¿Qué harías, claro? ¿Qué, qué te ves haciendo Después de esta vida estas ahora que es inercia? ¿Qué harías después? Me metería en un mundo humano eh, Me entrenaría Y me encantaría ser Un coach ontológico Mucha gente, sabes que contesta esto? Que se le gustaría meterse en educación La gran mayoría Me encantaría meterme en, en agregar valor a las personas me, me encantaría eso eh, dar mi cuota de, de aportar valor a las personas desde herramientas humanas, desde herramientas profesionales, desde volver a conectar con nuestra humanidad y volver a naturalizarnos eh, buscar hacer una diferencia eh, en las personas creo que ese es mi mayor propósito de vida hoy lo que más me mantiene vivo en inercia es eso o sea en inercia hoy lo que más me importa es que todos los que estamos en inercia si estemos cada vez mejor. Eh, lo que más me motiva. Eh, no me importa eh, vender más, ser el mejor. Quiero que. Es como una cadena, ¿no? Pero... A las personas que hoy te tocan tu, tu, te cruzaban en tu vida, vos tenés que ocuparte de que por lo menos en el espacio que están con vos. Traten de salir mejores. Es lo que más me importa. O sea... eh, y obviamente que para lograr eso tenemos que ser los mejores, porque si son los mejores. Eh esto es un círculo virtuoso, si hay más laburo podés pagar mejor, si podés pagar mejor hay más tiempo, si hay más tiempo podés dedicarle cosas a que agregan valor a las personas es como, una cosa necesita a la otra pero sí me veo haciendo eso, eh, algo humano y seguramente teniendo un taller en mi casa como Fran Ponce ahora en Chapa exactamente, claro. un taller donde me armo mi banquito mi mesita de luz eh, me armo una mesita rústica armo cuchillos Pregunta ayer donde puedo hacer manualidades seguro. Mm. Eh. Y no sé si hay algo más. Es bueno, nada. Eh, mil, mil gracias por, por venir, por el tiempo. Eh, es el segundo podcast que hacemos este. Vamos. Pero vamos, van a venir más. Van a venir más. Eh, espectacular la historia. Y bueno, eh, contá con nosotros para lo que necesites. Este, la, nosotros decimos que somos una. somos la plataforma para los emprendedores, pero bueno, la idea es justamente que conectemos entre todos. O sí. sea, eh, emprender nació eh, queriendo justamente romper ciertos, ciertos mitos que hay en el, en el mundo emprendedor de que bueno, el emprendedor solamente es la persona que eh, levantó una serie de 10 millones de dólares. O, o, entonces, nosotros justamente nos ocupamos de romper esas distancias y decir loco es igual de emprendedor el que tiene una carpintería que Marcos Alperín eh, sí. entonces ah, es buenísimo escuchar eh, tu historia la realidad es que nunca había venido una nunca hemos entrevistado a alguien que tenía una carpintería desarrollada de la manera que la tenías desarrollada vos así que bueno, gracias y lo mejor para, para lo que viene estos años venideros ¿no? gracias por el espacio, fue un placer fue muy bueno. divertido y lindo. Y para seguirlos en redes y eso tenemos. Eh, tenés sí, Instagram, sí, hay, hay un Instagram. ¿Querés tirar el, el nombre de la cuenta o que averigüen los hijos de Ramil putas que están escuchando? Que averigüen. <risa> <risa> que averigüen. Pero bueno, es inercia.ba <risa> Buenísimo. Bueno, Iván, mil, mil gracias. Esto gracias. fue Café Emprendar.